hola bienvenidos a este nuevo video de función de la oferta en este video vamos a ver la función de oferta en la práctica vamos a ver los cambios en la cantidad ofrecida y los cambios en la oferta y finalmente vamos a dejar vínculos a fórmulas ejercicios y a la plantilla que estamos utilizando vamos a verlo en la práctica bien acá estamos en la plantilla Excel que hemos armado para demostrar el comportamiento de la curva o la recta de oferta de mercado. Como vemos, la cantidad ofrecida de un bien depende principalmente del precio del bien. Es decir, que si el precio del bien aumenta, la cantidad ofrecida del bien aumentará. Por lo tanto, existe una relación directa de variables. Y esto lo vamos a demostrar cambiando el precio acá. 60 vamos a poner. Y vamos a ver que el punto rojo, que representa la cantidad ofrecida, pasó de 40 a 80 unidades. Lo vemos acá en la gráfica y lo vemos acá analíticamente por medio de la fórmula. Si en cambio se produce una variación en los precios de los factores de producción o en los precios de la tecnología, se producirá lo que se llama un desplazamiento de la función, un cambio en la función. Por ejemplo, si los precios pasan de 120 a 180, los precios de los factores de producción Vamos a ver que la curva o la recta se desplaza hacia la izquierda y que la cantidad ofrecida ha disminuido. Volvemos al punto inicial. Si por el contrario disminuyen los precios de los factores productivos, vamos a ver que la curva se va a desplazar hacia la derecha y la cantidad ofrecida va a aumentar. Fíjense, con los precios de los factores en 120, la cantidad ofrecida a un precio de 60 es 80. Si variamos el precio, la curva se desplaza hacia la derecha y la cantidad pasó a ser de 105 contra 80 que era originalmente. Entonces, repasando, si el precio de los factores de producción disminuyen, la curva de oferta se desplazará hacia la izquierda y aumentará la cantidad ofrecida si por el contrario los precios de la producción de los factores de la producción aumentan pasará a desplazarse la curva hacia la izquierda y se reducirá la cantidad ofrecida los invitamos a descargar el archivo y a probar reemplazando los valores en las celdas Espero que te haya gustado el video. Recordá que podés descargar el archivo haciendo clic acá en la etiqueta o visitar aprendizajeactivo.com.ar Que tengan muy buenos días y hasta pronto.